la, el objetivo en sí que es el resultado de lograr un mejor bienestar y un mejor desarrollo para San Francisco de Macorís en vista de esto hemos querido desarrollar una sola institución que aglutine toda la fuerza viva de San Francisco de Macorís sin inclinación política, sin inclinación religiosa a pesar de que están todas las instancias religiosas de, nuestro, de nuestra ciudad con un solo objetivo el objetivo de lograr el bienestar y el desarrollo de nuestra ciudad. Es por esto que hemos conformado y queremos anunciarle a cada uno de ustedes acá la creación de Franco Macorizanos Unidos por el Desarrollo, una institución cuyo objetivo es este, el objetivo de cada uno de nosotros.